Después de ese paseo por la psicología, que debo reconocer, me siento muy incómodo cuando hablo de una disciplina que no es mía. ¿ya? Yo no yo no vivo en ese mundo, así que espero haberlo hecho dignamente. ¿ya? Si no, soy, acepto todas las críticas. Ahora vamos a ir a lo que me gusta, que es neurociencia. ¿ya? Entonces vamos a hablar de mecanismos celulares, de las celulitas, lo que le pasa con la memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que es eso? ¿No les parece conocido? Ay, pero ¿qué es lo que es? No, no es una neurona. ¿Es un pedazo de una neurona? es Tampoco es un axón. Entonces es una dendrita. Es una dendrita, Aquí hay, aquí hay, aquí hay dos imágenes, una que es una imagen real y otra ficticia. supuesta. Entonces la imagen real es una microscopía de una dendrita con su respectiva espina que no se ven como las espinas que yo les he mostrado porque no están, esta es una imagen real eh, no están en el mismo plano ¿ya? entonces a veces vemos un pedazo de la espina, a veces el tallito de la espina ¿ya? entonces por eso es que se ve como con puntitos separados porque es el, la imagen real ¿ya? de un microscopio porque está en un mismo plano el microscopio no es 3D digamos, es, es 2D digamos. uno puede ver en profundidad y ver como un plano ¿sí? una aclaración técnica por eso no se ve como las caricaturas que hemos visto de espinas pero encima de eso están puestos esos colores. Entonces, eso es muy interesante. Esta Es una imagen de 2017, o esa fresquita, de, un, de una técnica, no me leí el paper, pero la imagen me, me, me fascinó. Que, que ellos, esta es una visión en tiempo real de rastrear las moléculas de las cuales vamos a hablar de ahora, que forman parte de la sinapsis y cómo se mueven. Por ejemplo, el rojo significa la trayectoria de, una molécula en particular en esta espina dendrítica, que todo el rato estuvo moviéndose así. Esta otra roja acá, a ver quién se habrá movido. Esta, por ejemplo, este verde se movió como de aquí para allá, interesante. Pero las que están como centradas, significa que ¿no se movieron o se movieron hacia abajo? Ah, también puede ser esa si están en otro plano, pero yo creo que este es este, este una reconstrucción de varios planos. Ya. <coughs> Y de varios momentos, no en un instante, ¿ya? Entonces esto, esto es la escala de nanosegundos, o sea, esto es sumamente rápido, ya. Entonces, primero, lo que quiere mostrar esta imagen, que es bonita, fresquita, del 2017, quiere decir que la sinapsis no es una cosa estática como lo hemos estado viendo con plastilina o plasticina, eh, sino que hay cosas que están pasando. Y ahora, humildemente, vamos a hacer una clase de biología molecular de la sinapsis. Nuevamente con stop motion. ¿Ya? Entonces, lo que sabemos hasta ahora es eso, ¿ya? Eso está eso está como está como más o menos bien hecho. La parte de la fusión de las vesículas está bien, pero aquí como que da la impresión que los canales de calcio, como que son el hoyo para que salga las cosas, ¿no? Entonces, esa tiene una parte mala, ¿verdad? ¿no? ¿Ya? Entonces, liberación del transmisor, unión a los receptores postsinápticos y ingreso de iones y eso genera una perturbación que llamamos un potencial, que se va a propagar por todas las dendritas y después va a ser sumado. Nosotros partimos al revés. Partimos de la suma de las dendritas primaria, secundaria, y después llega al potencial de acción. Entonces esto ya como que ya conocemos un poco lo que pasa, ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Ya? ¿y por qué nos vamos a centrar en eso? No porque quiero que aprendan biología molecular porque si uno ya se sabe hace de la década del 70 que si uno consume algún tipo de droga que interfiere con alguno de los mecanismos que vamos a ver acá tiene unos problemas de aprendizaje y de memoria entonces, este es el esquema complicado que vamos a aprender que así de complicado bueno, no, está en inglés, ¿o no? sí, bueno, pero no lo voy a hacer en inglés este es el esquema complicado que como podría, debería quedar en la pizarra si yo lo hiciera al igual que lo hice la vez pasada pero no lo voy a hacer así lo voy a hacer con eh, ¿cómo se dice? Eh, cuadro a cuadro ¿ya? entonces para eso nos vamos a centrar en una estructura donde esto ha sido estudiado ampliamente de la década del 70 que es el hipocampo que ya lo mencionamos hace un tiempo que el hipocampo es la estructura que tiene que ver con eh, el aprendizaje en la memoria, es un modelo de estudio muy bonito para los que somos neurocientíficos porque las neuronas están donde están digamos, y eso no es no es, una, no es algo muy común en el cerebro ¿ya? porque está todo ordenadito en el hipocampo ¿ya? este es un corte coronal que se llama así del cerebro humano, y esta estructura está ahí, el hipocampo ¿ya? y está como cosita así hay dos y se le llama hipocampo porque si uno lo saca y lo disecta se parece a un hipocampo, un caballito de mar. Y los primeros anatomistas que agarran el cerebro y lo cortan, sacan pedazos, y dicen, ah, este es un caballito de mar, y por eso se llama hipocampo. Ya. Entonces, en hipocampo hay un fenómeno muy interesante, que como yo les mencioné, que si uno interfiere con este fenómeno, interfiere con la memoria. No estoy diciendo que este sea el mecanismo de la memoria, pero sí estoy diciendo de que cualquier modelo que tengamos de la memoria tiene que dar cuenta de esto. Esto es un fenómeno. ¿ya? Que si uno interfiere con él, interfiere con la memoria. ¿ya? Por, eso, por eso después de hacer esa reflexión, que no aquí falta entender lo que es método científico y qué es lo que es un fenómeno para un científico. Pero bueno, en otra clase. Entonces, este es un fenómeno que le pasa a los circuitos neuronales. ¿Cómo estamos ahora? F Bien. Plenty of time. Excelente. ¿Eh? Entonces, aquí está. Este es un corte eh, transversal del hipocampo. El hipocampo es como larguito. Si uno le hace un corte así... Uff. Tiene tres zonas importantes. Una que se llama el giro dentado, que es como la entrada del hipocampo. Tiene una zona que se llama el CA3, y estos son siglas de nombre griego, es Cornus Amon, eh, zona 3, eh, y porque alguien se imaginó que esto se parecía al corno del dios Amón, no sé, es un nombre griego, ¿ya? por eso como uno no se complica con esas cosas, uno dice ya, CA3, al área CA3. Entonces aquí llega la entrada al hipocampo, que viene de una zona que se llama la corteza entorrinal, eh, hay un tipo de neuronas en el giro dentado, estas neuronas proyectan su axones hasta otras neuronas que están en ca C3 después llegan allá hacia 1 otras zonas y después salen de vuelta, por la, donde mismo, casi es donde mismo donde entraron entonces estas son las neuronas, llega como el estímulo acá, esta era una animación pero se ve como las lucecitas. llega el estímulo acá, estas neuronas que proyectan acá, hacen sinapsis y después estas neuronas hacen sinapsis con estas otras que están en una orientación distinta y después estas otras mandan axones de salida del hipocampo. Esto es un circuito que aparentemente es un circuito simple de tres, cuatro neuronas. Esto está muy repetido aquí. O sea, aquí hay miles de neuronas una al lado de la otra. Acá hay otras miles de neuronas una al lado de la otra. ¿Ya? Por eso está todo súper ordenadito. Si ustedes van a nuestro laboratorio algún día de la semana, no los fines de semana, o a veces los sábados, digamos, no este sábado, Estamos Este es nuestro sujeto experimental de todos los días. Todos los días trabajamos con hipocampo. No con ratón eh, completo, sino con una técnica que se llama rebanadas de cerebro. Lo cual no deja nada a la imaginación. <risa> es eso: es agarrar el cerebro rebanarlo. <risa> Pero la gracia que tiene eso es que uno trabaja con el cerebro vivo. ¿ya? O sea, bueno no está el ratón, está un pedazo de rebanada de ratón y no está el ratón en su ratonidad ahí ¿eh? pero está el circuito del ratón ¿verdad? pero eso le da la oportunidad a esta técnica que se llama de rebanada de cerebro que es una técnica estándar de neurociencia de poder estar trabajando con las neuronas reales en el contexto de su circuito real de manera artificiosa que es poniéndonos en un baño Regulado, así con todo lo que le gustan las neuronas con oxígeno, con glucosa y uno puede tener esta rebanada funcionando a pesar de uno haberla rebanado puede funcionar fácilmente 4 o 5 horas sin problema bueno, entonces está este circuito que parece simple que es muy interesante que cualquier cosa que hagamos en este circuito afecta la memoria entonces, al final, aquí nos fuimos a la zona C1 hay un fenómeno que se llama potenciación de larga duración algo que le pasa a la sinapsis y que está directamente correlacionado con las capacidades de aprendizaje y memoria de los vertebrados mamíferos, que es lo que estamos hablando. De las aves no sé, pero es muy probable que sea similar. Entonces aquí está muy mal dibujada, porque ustedes ya saben y dibujan mejor. Está muy mal dibujada la sinapsis. Aquí que está como esta cosa de la estrellita y el botón sináptico aquí, pero no está la espina dendrítica. Ya está como una cosa así, medio flojo el dibujante. ya. Pero ustedes confío en que entienden que esto no está bien, ¿ya? Que ya saben, ya lo hicieron con sus manitas. Entonces, viene esta axón del área CA3, por eso se dice ca 3 llega al botón sináptico, al terminal presináptico, el equipo presináptico se acuerda muy bien de eso, y hay muchas vesículas de neurotransmisor. Y por el otro lado están las dendritas de las neuronas del área CA1, ¿ya? Y aquí están estas dos cositas, que son dos poros, que se llaman canales, y que son de tipo... Eh, que son receptores de neurotransmisores, ¿no? Entonces, si uno lo... Eso en realidad es un hoyito, digamos. Y está constituido de varias unidades, pero si uno lo corta así, se ve así. ¿Ya? Pero si uno lo viera de arriba, vería como... Lo vería así, ¿no? ¿Ya? Esto es visto de arriba. Porque son cuatro subunidades que conforman eh, este hoyo. Pero si como está cortado así, lo vamos. Entendamos que esto se refiere a un hoyo donde pueden pasar sustancias para adentro. Pero que está cortado así. ¿Ya? Entonces, está esta sustancia, de la cual también hablamos. En de este tipo de sinapsis, que se llama el glutamato, que es un aminoácido que se viene del ácido glutámico, que es el que viene en las pasas, ¿ya? Por eso las pasas son buenas para la memoria, porque tiene uno de los precursores que es el ácido glutámico, del cual <ríe> deriva el glutamato, ¿ya? Y, se, y el, eh, la sinapsis ya aprendimos que viene un estímulo, un potencial de acción, qué sé yo, canales de calcio se activan y liberan las vesículas. Y las vesículas se liberan y escupen el neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, nosotros en la sinapsis solamente vimos un tipo de receptor, que ustedes lo dibujaron de color amarillo, y, pero que aquí es verde. ¿Ya? Que es el. A ver, creo que es la siguiente imagen. Ya no. Uno se llama el amarillo de la figura de ustedes, que aquí está dibujado bueno, nosotros dibujamos de otra manera pero aquí está dibujado como que tuviera el sitio de unión mucho más explícito ¿no? una cosa así ¿ya? de hecho está mejor dibujado que el que nosotros dibujamos porque se unen dos glutamatos. entonces aquí está tenemos dos receptores de glutamato uno que se llama el que ustedes ya conocen que se llama el AMPA ya. y el otro tiene un nombre un poco más exótico que está de rojito ahí También tiene su sitio de unión para el glutamato. Se llama NMDA. N-metil-dispartato no sé cuántito. un nombre que nunca me he aprendido. Entonces, esta es la el que ustedes ya conocieron y que dejaba entrar en unas pelotitas que eran de color verde, me parece. Las que ustedes dibujaron en el ejercicio. No, no, era amarillo el, sí, el receptor. <risa> el glutamato era del mismo morado. color que este: morado. morado. Y lo que dejaba entrar eran estas pelotitas verdes que era el ion sodio. El ion sodio es un átomo que tiene carga eléctrica. En este caso, el sodio que tiene carga eléctrica positiva. ¿ya? <risa> es lo que se llama en lenguaje de la química un catión. Ya, pero no vamos a complicar con eso. Es un ion de carga positiva que entra. Entonces eso ya a esta altura deberíamos tener claro de que eso ocurre así. ¿no? Se libera glutamato, se une dos de glutamato a la AMPA y cuando eso pasa se abre y entra el sodio. ¿Ok? Estamos bien con eso. Eso debería no llamarle la atención a ninguno de ustedes. Pero aquí empieza la cosa a ponerse complicada. Resulta que este canal, el Nm, N-metil, dietil aspartato o algo así creo que es. no me acuerdo bien el nombre NMDA ese el, la eh, tiene una, una cosa interesante tiene aquí el hoyito está tapado ¿ya? por un gran gordote ion magnesio eso significa magnesio que tiene dos cargas positivas en eh, su estado natural está taponeado por magnesio y y además, ¿qué propiedad tiene este? Tiene la propiedad que puede hacer pasar dos iones con carga positiva. Uno el sodio que anda por ahí y el otro es el calcio. ¿Ya? Entonces, eh, eso es interesante. Tenemos dos receptores de glutamato, el AMPA y el NMDA. Los dos unen glutamato. Uno, apenas el glutamato, deja entrar sodio y el otro, en estado normal, no lo deja entrar porque tiene metido un tapón de magnesio eh. no puede hacerlo ya entonces este, ese es nuestro estado cero entonces hemos a diferencia del ejercicio que hicimos hemos introducido este nuevo actor que es muy relevante que es el otro tipo de receptor de glutamato que se llama NMDA entonces ¿qué pasa? que si comparamos a ver esta sería una situación de poca liberación de glutamato ¿ya? pero qué pasa si empezamos a darle mucho estímulo a la sinapsis entonces lo que es lógico si empieza a llegar mucho estímulo empieza a liberarse más neurotransmisor y lo que quiere mostrar esto es que se acercan más vesícula a la membrana y se fusionan las vesículas la membrana y liberan más de este neurotransmisor al espacio sináptico y cuando eso pasa pasan cosas interesantes. ¿Cuál es la analogía? Y esto se ha medido. Cuando hay un proceso activo de aprendizaje y tiene sentido, la neurona está más activa. Si la neurona está más activa, su sinapsis está más activa. Y si hay, y su sinapsis está más activa, están llegando más potenciales de acción. Si llegan más potenciales de acción, se libera más glutamato. Entonces esa es la unión que estamos haciendo entre aprendizaje y biología molecular de la sinapsis. ¿Y está comprobado científicamente? Ultra científicamente. Tanto así que por eso yo le mostré la imagen inicial de esta presentación que ahora se está poniendo ultra sofisticado. Ahora podemos hacer el tracking de, las mole de estas proteínas que son grandes, que están solo en la superficie y que se mueven, no están estáticas. A ese nivel de detalle es porque esta es una espina dendrítica. Podemos seguirle la pista en vivo y en directo de cómo se mueven estas a ese nivel de sofisticación estamos ¿ya? No, en, no en Chile por supuesto entonces podemos observar detalles muy pequeños entonces tenemos situ esta situación que es distinta a la que teníamos antes aquí aquí hay mucho más estímulo, mucho más liberación y ahora las cosas cambian ¿cómo cambian? primero como pueden ver en el AMPA está entrando más más sodio, entonces pues, está aquí como todo apelotonado aquí, está entrando mucho más sodio ¿ya? porque tenemos más neurotransmisor liberándose por unidad de tiempo, por decirlo de alguna manera y está entrando más y más sodio y cuando entra más y más sodio al interior de la célula de la espina, perdón la espina postsináptica pasa algo muy interesante como aumenta tanto la carga positiva de acá esta carga positiva repele el magnesio. Porque dos cargas que son iguales se repelen. ¿no? Dos cargas que son distintas se atraen. Entonces esto repele el magnesio y le da la oportunidad de que pueda entrar el calcio a través del receptor de NMDA, que es la siguiente imagen. ¿ya? Entonces bien interesante eso. <coughs> Como las neuronas no son como si fueran pilas, eh, pero se parecen mucho, cuando yo cambio la composición de carga eléctrica aquí, yo cambio el voltaje de la neurona. Y si, y si le entra mucho sodio, se pone como más positivo. ¿ya? Y cuando es más positiva mi espina dendrítica, ¡puc! expulsa el magnesio y le da la opción el calcio, ahora eso obviamente ya se dan cuenta que hay una inconsistencia porque, claro, a eso me refiero Claro, pero es que no tiene que ver con la carga, tiene que, que ver con el, poten con el potencial electroquímico pero de eso no les voy a explicar simplemente las iones se mueven en favor de su gradiente de concentración afuera hay más calcio que adentro y afuera hay más sodio que adentro entonces si tú le abres un canal para el sodio va a entrar sodio pero el hecho de que entre sodio cambia el potencial de acá y va a remover el magnesio pero va a posibilitar de que el calcio que hay más afuera que adentro ahora pueda entrar Entonces, por eso al NMDA si usted lo ve en los libritos de biología se le llama un detector de coincidencia es decir solamente se activa cuando hay ocurren dos cosas cuando hay al alta actividad presináptica y cuando hay una alta actividad posináptica simultánea, porque eso lo desbloquea. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos esta nueva situación en que hay harto calcio aquí adentro, entonces, ¿qué hace el calcio? Y esa es la parte interesante. Entonces, resulta que... Eh, aquí no está dibujado en, el, en este esquema, pero están un poquito más abajo. Hay otro tipo de vesícula que son muy interesantes, que contienen receptores de tipo AMPA preformados. O sea, están, no están acá en contacto con los neurotransmisores. Están acá abajo, empaquetados, pero no desempeñando ninguna función. Están como pre-ensamblados en vesícula entonces lo que hace el calcio es que el calcio se une a una proteína que está absolutamente identificada y esa proteína activa que esta vesícula se vaya a la membrana entonces activa que esta vesícula que está por aquí se acerque a la membrana se acerque y ¡puc! se une y pega más AMPA en la membrana postsináptica ¡ah! interesante entonces ahora hay más Uy. Entonces, ahora puede entrar más sodio para tal vez la misma cantidad de neurotransmisor, porque hay más sitios de unión disponibles para el neurotransmisor. Entonces, esto es lo elegante de esto, que una mayor eh, movimiento de carga eléctrica al interior hace que se movilicen receptores que ya están guardaditos ahí, y se incorporan a la membrana postsináptica. Entonces ahora hay más sitios disponibles de unión eh, del neurotransmisor. El calcio, el calcio desempeña. Es una observación muy aguda, la felicito. Eh, Cumplimiento eh, moviliza tanto vesículas presinápticas como postsinápticas. Claro que acá es un poco más complicado el cómo lo hace, digamos, no es directo a través de una enzima que está que tiene que ser unir el calcio ¿ya? que este como espiral que sale aquí ¿ya? bueno en esto damas y caballeros hay resumidos como 30 años de investigación desde no más desde, desde, esto se sabe se empezó a estudiar como en la década en 1970 más de 30 años entonces todo lo que vimos acá es lo que se llama la fase, es la potenciación de larga duración, Long Term potentiation LTP. Pero es, el, es lo que se llama la fase temprana, son los primeros eventos. Pero hay una fase que es la que uno le interesaría, es que cómo pasamos a que pase esto, de que crezcan nuevas espinas, eso lo tengo que hacer en dos, en dos etapa, de que se hagan más anchas para acomodar más receptores, ¿verdad? O que crezcan nuevas espinas. ¿ya? ¿Cómo pasa eso? Tiene que haber otra cosa de por medio, que son lo que se llaman factores de transcripción. ¿Qué quiere decir eso traducido al español? Que se sintetizan proteínas nuevas. Porque para ensanchar algo... Las proteínas son los bloques estructurales del, de los seres vivos. ¿ya? Entonces, para hacer, para hacer una estructura más ancha necesito más proteína. Meterle más proteína para armarlo y hacerlo más gordito. ¿ya? Pero para eso tengo que sintetizar nueva no proteína. Entonces, curiosamente, este mismo mecanismo, si esto persiste por un tiempo suficiente, va a incentivar que otras, que son enzimas, eh, modifiquen la producción de esos componentes y la producción de esos componentes va, por un lado va a meter más va a ser este flujo constante de más AMPA y por otro lado como muestra la, la caricatura va a alterar la forma de las espinas dendríticas entonces si se acuerdan de la primera diapo que puse en que las espinas crecían, se achicaban qué sé yo, es así como ocurre o como nosotros pensamos que ocurre de acuerdo a nuestra evidencia experimental. Entonces, si usted interfiere con manipulaciones genéticas, con drogas, con varias cosas, o con los mismos estímulos, estos procesos usted interfiere con el aprendizaje y con la memoria. Y esto se ha probado en modelos animales. Y en modelos humanos no se ha probado porque no se puede hacer experimento con humanos. Eso y eso es todo entonces ahora vamos a hacer un pre-taller ¿ya? que al profesor le gusta esto del es el stop motion y había una etapa previa que fue crítica yo agradezco a, a la profesora que lo hizo que el storyboard ¿ya? en el taller pasado o sea en el primer taller no, vaya, pasa, oye, como pasan, pasan muchas cosas en esta clase Ya estoy confundida Siento que estoy un mes con usted Pero son tres ¿Cuántos llaman? Tres pero, pero temporalmente un mes Claro, pero tres fines de semana han pasado muchas cosas o sea, Ustedes usted han aprendido en tres fines de semana Lo que un estudiante de pregrado De nuestro estudiante de pregrado se demora meses en entender Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Ustedes van a eh, Para eso tenemos material aquí Primero que nada, sepa, eh, vamos a organizarnos en grupo y eh, la gente se puede llevar, la que piensa que una necesidad, se puede llevar la plastilina Ajá. o plasticina como quieren llamarla, eh, porque de partida, o sea, en honor a la verdad, ustedes pagaron por ella, así que se la pueden llevar y, y la universidad no pagó, así, como ustedes lo pagaron. Así que es suya, digamos, se la pueden llevar, porque and andar acarreando esa cuestión es como <ríe> me <he> pesado <risa> Entonces, pero pero eso es como para la casa. Entonces lo que van a hacer ahora, ustedes van a bajar eh, esta presentación. Ay. Ah, no, ustedes van a bajar esta presentación y van a hacer toda la, la, la fase. Esto que les llaman la fase temprana, que es de aquí termina la fase temprana, perdón, aquí con la inserción y todo lo que tiene acá, acá lo van a hacer en plasti, plasticina como ya, ya conocen lo van a hacer en su casa pero para hacerlo más entretenido lo van a hacer eh, con una aplicación que encontré que es muy entretenida, esta entonces van a bajar el stop en estudio, van a trabajar en grupo de o sea, no, no cuatro personas, cinco personas porque ahora me di cuenta que le puse material para las cinco entonces les voy a dar nuevamente el dibujito que ustedes ya conocen este dibujito que ustedes ya conocen y van a hacer la parte postsináptica. entonces como ahora se trata de guiarse eh, y eso lo tienen que discutir como grupo, más o menos cuántos cuadros tienen que hacer eh, hay si no me equivoco, hay 10 cuadros disponibles o 10 hojas disponibles por grupo. Pero eso no significa que ocupen los 10. Ustedes tienen que decidirlo. Entonces, lo van a hacer en grupo. Con esta aplicación le van a tomar foto. Lo van a dibujar eh, con lápiz mina, porque se trata de hacer un esquema y hacer una idea de dónde están las cosas, más o menos. ¿ya? Y para que aprendan a usar el app. ya. Y después, ya que aprendieron a usar el app, porque habilidades del siglo XXI les suena, ¿ya? Uso de las TICS. Entonces, el uso de las TICS, que es el subtítulo de este diplomado, habilidades ¿eh? Y salen chiquititos. Entonces, entonces, como se trata de potenciar su habilidad del siglo XXI y como se trata de que no tomen un curso de computación, que, que fome, ¿ya? Mueve el cursor para allá, para acá, ¿no? O hágale así. No, eh, la idea es meterse en las patas de los caballos inmediatamente y hacerlo con una aplicación. ¿ya? Y, pero como algunos tienen distintos niveles de, digamos, de habilidad tecnológica, lo hacen con alguien que sepa más. Pues, entonces, y lo ven y, y, y procuran aprendizaje por imitación, <ríe> imitar lo que hace el compañero. Y eh, como un grupo de cinco, distribuyense el dibujo, más o menos las etapas que vayan a hacer, y para eso tienen la mismina y estas hojas y le van tomando fotos, ¿ya? Entonces la tarea individual para cada uno va a ser que después hagan lo mismo en su casa pero con la plasticina que se van a llevar ahora. Con menos colores porque desaparecieron unos colores extrañamente, pero con menos colores eh, lo van a hacer y esa va a ser mi última tarea de este módulo. ¿Ya? Entonces, pues ahora básicamente lo que, te, lo que tienen que quedar claro ahora no es entregar un producto el día de, en la media hora que queda o 25 minutos que queda, sino que ponerse de acuerdo, a aprender a usar el app. Si, si lo buscan en YouTube como Carleton University Long Term Presentation les va a salir. O esa dirección media rara que es yso 9 j, -J Ay, ya me perdí, ¿qué es lo que dice? Gracias. <laughs> <Yeah. laughs>